Eh, de manera, qué bueno qué bueno qué qué bueno qué qué ¡Qué weón hermano! ¡Qué chubucha, ¿No? ¿No gira? Oh, no me duró ni un año. Pésimo servicio, güey. están todos mis nuevos bikers? Espero que estén bien, yo estoy bien Yo estoy la raja eh, Con algunos pequeños problemitas de aquí por allá Económicos también Yo creo que eh, A todos nos ha pasado, y nos ha pasado un poquito La cuenta, lo que está pasando en Chile Pero bueno Oye, el día de hoy eh, Les traigo un vídeo que me han pedido mucho, Mucho, mucho, mucho, mucho Y que No solo Estoy grabando, ¿no? sí. <risa> este es un vídeo que me han pedido mucho en conjunto con otro eh, que es que les dé consejos, les dé algunos tips para la gente que recién está empezando a manejar. Y hay otro vídeo que también me han pedido caleta que es que les enseña a manejar. Bueno, ese no va a suceder. Eh, se preguntarán por qué. Bueno, la respuesta es bastante simple. No, no siento que esté yo capacitado para enseñar a manejar. así que lo que sí puedo hacer es darles tips que eso es lo otro que me han pedido mucho decir alguna que otra cosilla que les pueda servir a la hora de empezar a manejar y yo creo que eso, eso, sí lo puedo hacer sin ningún tipo de problema vamos a empezar el día de hoy con eso eh, algunos tips eh, esenciales a mi juicio que he ido aprendiendo con el tiempo eh, que me han servido también para mi día a día eh, de manera... ¡Ah! ¡Qué guay! Bueno. ¿Qué bueno. ¿Cómo que cagó la guay? ¿No? ¿No gira? Oh. no me duró ni un año? ¡Pésimo servicio! Wey! O sea, estos tips son míos. Son cosas que me han servido a mí, que yo creo que sirven bastante. Y que los quiero compartir con ustedes para todas aquellas personas que recién están empezando en el mundo de las motos el primero el primer tips para ustedes mis amigos no tiene mucho que ver con el manejo pero sí tiene mucho que ver con su motocicleta el manual de su moto por favor chiquillos no sean tontos léanse su manual aprendan de él entiéndanlo si está en inglés búsquenlo en español eh, de verdad que es sumamente importante que sepan eh, qué tipo de aceite utiliza su moto eh, cuál es la presión de los neumáticos que sepan qué tipo de pastillas de freno utiliza, que sepan cada cuánto tiempo deben hacerle el cambio de aceite, eh, que sepan dónde se revisa el nivel del aceite, cómo se revisa. Estos consejos, en especial este, es súper súper noob, ¿cachai? Pero créanme, weón, que estos consejos independientes que es sumamente noob y que muchas personas lo dan por hecho, no es así, en serio tienes que saber cómo medir el aceite de tu motocicleta, las medidas eh, de aceite normalmente vienen especificadas en tu manual, entonces léete el manual, yo sé que muchas personas no leen el manual, no lo leen definitivamente no lo leen, pero léanlo. en esta ocasión por favor, si cuidan su moto si quieren su moto, léanlo. denle una vuelta, sobre todo las cosas más importantes, en el manual eh, muchos traen la tabla de mantenciones, a ver, uno dice inspección, reparación, cambio. Estas son como las tres cosas fundamentales que salen en los manuales. Eh, si se me escapa alguna, me lo dejan en los comentarios. Pero eso es como lo mínimo que sale en el manual: cada cuánto se cambia el, el, el aceite, cada cuánto se inspecciona, cada cuántos kilometrajes se cambia el filtro de aire, cada cuánto se cambia el filtro de aceite, etcétera. Todo esa shit. La pueden encontrar es un, manual, es un manual de motocicleta, si no lo llegan a tener porque la compraron de segunda mano y no lo, y no lo tienen, eh, siempre va a haber una buena página amiga o un grupo de Whatsapp en donde pueden buscar información. Busquen su manual, instruyanse, bueno, vean lo que dice ahí, con lo mínimo que ustedes sepan van a tener motito para rato. Ese es el primer tip de un noob a otro noob. Un gran consejo, chicos, es que nunca, pero nunca. Nunca se queden detrás de un vehículo estacionado, en una luz roja, en un pario, o lo que sea. Eh, tienen dos opciones, se van por el medio o se quedan detrás, pero siempre, siempre, siempre en una orilla del vehículo. Cosa de que si algún otro vehículo viene y lo choca por atrás, no tengan nada delante que los, fuera, que los pueda aplastar, de verdad. Por lo menos acá en Chile se puede conectar, como decimos, hasta la línea roja, perdón, eh, siempre y cuando todos los vehículos estén detenidos, hasta la línea de detención que es esta, donde estoy y este conche tumare, bien, bien viejo, bien, bien, bien, agüedonado, bien, agüedonado, bien ahí, siempre, saliendo de la esquina, metiéndose en segunda fila, excelentísimo, menú siempre tengan cuidado con esos sacos, hueva, hueva. siempre cuando lleguen a una esquina, huevón eh frenen, bajen la velocidad porque nunca faltan los sacos, wea, wea, Todo legal por acá. Bueno, hoy, además de hacer el vídeo eh, necesito eh, comprar un kit anti pinchazo que no tengo. Y para serles franco los pinchazos acá en Santiago de Chile están a la orden del día. Con todas las manifestaciones, con todas las barricadas, anda mucho clavo en el suelo. Así que, y además que he sabido de muchas personas que eh, han tenido problemas. Así que yo me voy a asegurar. Pero lo que no sé dónde voy a comprar. Esa es la verdad. Voy a cotizar un poquito. Bueno, eh, otro sabio consejo que yo les podría dar a ustedes, mis queridos noobs, es siempre, siempre, siempre, dejar su moto con algún tipo de seguridad, ya sea. En este caso un candado de disco, eh, yo estaba acá cerca, así que le dejé el candado de disco nomás. Pero por ejemplo, si hubiese tenido que ir, no sé, a un lugar más lejos, o me hubiese tenido que demorar, donde no hubiese podido eh, tener la moto a la vista, lo hubiese, lo hubiese amarrado a algún poste yo tengo un candado grande que es como para amarrar bicicleta que es de fierro completo y lo hubiera amarrado con eso, ¿cachai? a un poste o algo ¿cachai? bueno, lo ideal es que la moto siempre tiene que estar con algún tipo de seguridad ya sea amarrarla, ya sea su candado de disco cualquier cosa que entorpezca, que se la puedan robar de manera fácil la verdad es que hoy día los robos de moto están a la orden del día andan todos los guanes estos que andan eh, que son amigos de los ajenos andan robando y robarse una moto es muy muy fácil así que chicos, harto ojo con eso, hoy día vine a comprar esta hueá de quitan acá a la calle Lira y me fue como el ojete, me fue súper mal no habían ni en ningún lado y me voy con las manos vacías a la casa Recuerden siempre, nunca quedarse detrás de un vehículo Siempre colocarse a la orilla Es algo sumamente importante ¿Por qué? Porque si el de atrás no alcanza a frenar Van a chocar con el del frente Y van a aplastarlos Y eso es muy, muy, muy peligroso para ustedes Mucho ojo chiquillos Nunca, nunca, nunca Pararse detrás de un vehículo Tienen dos opciones Colocarse a la derecha o a la izquierda Pero no quedar con el vehículo de frente Un, un muy buen ejemplo que les puedo dar, chicos, es que cuando estén al frente, como es mi caso, y tengan el rojo eh, dándoles en el semáforo, eh, lo primero que tienen que hacer es que cuando les dé verde no salgan como locos. ¿Qué sucede? Que muchos motociclistas les da el verde y creen que están en una carrera y no se dan cuenta que cuando estaban en amarillo, los otros vehículos que están cruzando, en vez de frenar, aceleraron y se pasaron el rojo y qué pasa los atropellan los chocan y eso puede resultar en en un grave accidente para ustedes ustedes siempre van a tener las de perder bueno snoops eh, acabo de hacer una parada táctica la verdad es que estoy un poco cogado de calor y me paré aquí un ratito a la sombra eh, me quedan los últimos dos tips o consejos que yo les podría dar a ustedes mis loops, a todos ustedes que están recién empezando. No sé si se fijaron que cuando yo venía manejando, no, nunca iba como al centro de la pista, siempre iba como más tirado hacia la derecha en el caso de dos pistas. Y si por ejemplo hubiese ido en primera pista, hubiese ido más tirado a la izquierda, digamos. Una de esas grandes razones es de que al, al ir un poco más tirado hacia la derecha, no al centro, nunca al centro, me refiero más al más tirado hacia la derecha es que me da visión de lo que está mucho más adelante en el caso que yo vea que un vehículo frenó en seco mucho más adelante eso quiere decir que el vehículo que está frente mío también lo va a hacer entonces yo puedo reaccionar mucho antes eso te da una facilidad de anticiparte a un golpe, a una frenada o a un choque eh, ¿me, ¿Me entienden? Entonces esa es una de las grandes razones del por qué lo hago Y la segunda es que en el caso de no alcanzar a frenar Te da la posibilidad de filtrarte por el centro de los vehículos Y no impactar directamente en contra de los otros vehículos Y, y la tercera razón es porque el vehículo Por ejemplo yo voy acá en, la en las dos vías Si yo me hago un poco más a la derecha El vehículo que esté en la primera pista Tiene directa visión hacia mí ¿Me entienden? Si yo voy más al centro y tengo un vehículo más adelante, es muy probable que ese, que ese vehículo que va a la derecha no me vea. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy más pegado al centro, me ve tanto el vehículo que está en la primera pista como el vehículo que está adelante mío. Quedo justo en su espejo. Entonces, esa es la tercera razón. También hay otras razones que también son importantes, pero para mí esas tres razones son como las más eh, digamos razonables y que tienen mayor peso porque también hay otras por ejemplo que hay menos suciedad en esos sectores porque están circulando las ruedas de los demás vehículos en cambio si tú te vas por el medio normalmente ahí siempre quedan manchas de aceite eh, pedazos de fierro y todo esa shit ¿cachai? esas es, se podría decir que también es como un bonus eh, de razón, del por qué es mejor De irse como más pegado eh, A la línea, pero insisto No es irse encima de la línea No quiero que se malinterprete Es solamente inclinarse un poco más A la derecha Cosa de que te vea el vehículo que tienes a tu derecha en la, en la primera pista y te vea el vehículo que tú tienes al frente. Y la última, eh, el último tips que les podría dar a ustedes a mis noobs que recién se están subiendo a una motocicleta es eh, siempre porten con un kit antipinchazos eh, Mayormente eh, las motos están saliendo tubulares por lo que el kit de anti pinchazos, mmm, no siempre va a ser necesario. ¿A qué me refiero? A que si se te incrustó un clavo, mientras no lo saques, eh, probablemente no te va a filtrar el aire. Pero al minuto de sacarlo, se te va a salir el aire y ahí viene el kit pinchazo, que ocupa unos tarugos, unas herramientas y así se puede tapar el orificio de manera efectiva. Eh, mantener siempre se kit antipinchazo a mano en tu mochila no ocupa mucho espacio es sumamente barato y te podría salvar de algún problema en carretera por ejemplo yo ahora fui a, a Lira a comprarlo y la verdad es que estaban todos todos agotados como les comenté eh, los pinchazos están a la orden del día por toda la basura que está en la calle por las, por las manifestaciones, por las barricadas que se han hecho en la calle hay mucho clavo tirado en el suelo y las motos están sumamente propensas a pincharse y como nosotros no andamos con ruedas de repuesto necesitamos, ojalá, un kit anti-pinchazos eh, también hay otras opciones que son algunas espumas, algunos gel que se echan a la rueda, son mucho más caros obviamente, pero también sirven. Yo ando en busca de los tarugos, así que para mí es una opción más viable y más recomendable y más barata. Eh, ¿Qué les puedo decir? Ya, eh, yo ya me empiezo a despedir. Oh. Qué más les puedo decir chicos, más que despedirme espero les haya gustado este video y lo más importante espero que a todos mis noobs que recién están empezando a andar en este mundo, que recién se están integrando en este mundo de las motocicletas, les hayan servido estos pequeños tips, eh, espero les haya hecho sentido, eh, no busco acá creerme el que sabe mucho, eh, tampoco busco creerme el profesor porque no lo soy. Pero sí, creo que estos tips le podría servir a más de algunos de ustedes y por eso los quería compartir. Además de que me lo han pedido muchísimo. Así que eso pues chicos, los dejo. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Chao, chao, chao.